El espejo del alma. No nos habíamos visto nunca en ningún sitio, en ninguna ocasión, pero se parecía tanto a un vecino mío que me saludó cordialmente. Él también se había confundido. Pere Calders, sutil y altre conté.